Es que sí, sí sí son le queda. A los que no son alumnos, a los que están en los grupos nada más de, de WhatsApp, a esos nada más les vamos a pasar la transmisión, ¿sale? En Facebook si quieren verlo nada más. Ya no pueden opinar, lo siento. Perdieron su privilegio. Sí. Profe, cuento eso de que a usted nada más le enviaban los audios. Sí, no sé, no sé qué onda. Nada más a mí me aparecían ahorita. O sea, yo estaba escuchando cosas. Ah, no, o sea, no estoy loco, pues. No voy a pensar que. Profe, eso cosas, se escuchó ¿no? muy raro. ¿Qué pasó, profe? Sí, sí. profe. O sea, Tantas matemáticas, tantos chistes. ¿Tantos chistes, no? Es por la edad, profe. Yo creo que alguien sí, dijo que chistes. Sí. El profe. Oye, vas a poner otra vez este conflicto Este, ah, sí, perdón, ya los pongo. Es que no crean que esto lleva su tiempecito para los que se, los chicos. Este, a ver, puedes hablar para ubicarte. Sí, estoy. Aquí, con ya. mi nombre. Ok, aquí encontré a uno. Ya encontré al manco. A ver, ahí está el manco y aquí está Alfredo. Sale, ahí están ya. Este, ese que dice Sosa, ¿quién es? Ah, soy yo. ¿Puedes, ¿Puedes poner tu nombre? Ay, se va para, para, para Ya está a punto de salir, se ve bien sospechoso. ¿La, es, ¿Es Flavio Sosa o algo así? ¿No? Profe, cuando mi, computador, ay, cuando mi computadora diga Gerard, Gerardo Sosa, soy yo, soy Sofía. Pero es que hace okay. rato no le podía cambiar el nombre. Ok, no te preocupes. Ok, ya estoy terminando, que se lo estoy enviando otra vez a los chicos. Se pueden conectar, pero ya no pueden, ya no pueden preguntar nada, lo siento. Ya nada más lo que puedan ver en Facebook. Uh, a ver qué dice por acá. Ok. Uno, dos, tres ahí está, pues ni modo, lo siento eh, ya no vamos a, a transmitir eh, ya no vamos a compartir el link en Facebook únicamente vamos a hacerlo mediante mediante Zoom ¿Sale? mediante Zoom únicamente puros alumnos ¿ok? ¿podemos continuar? ¿qué opinan? esas personas esas personas que se dedican esas personas que se dedican a molestarnos en las transmisiones lo único que te puedo decir es que, pues no lo vas a lograr, lo siento. Lalo y su raza. La verdad, no sé, no sé, no sé quién sea, no puedo decir nombres, pero lo que lo está haciendo, lo siento, no nos vas a, a, a, a tirar, ¿sale? Este, ya estamos listos, estamos transmitiendo en Facebook, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Lo único que va a pasar es que nos vamos a retrasar, pero vamos a seguir trabajando, ¿Sale? Eh, las ganas que tenemos para, para hacer esto son más que, lo que, que las ganas de dejarlo caer hasta, así de rápido, ¿ok? Déjenme compartirles pantalla, seguimos trabajando, es para que ustedes repasen, tengan un repaso antes de su examen y no lleguen así sin nada, ¿sale? Si quieren comentarnos algo, únicamente en el chat, por favor, ¿sale? Nada de audio, nada de audio, por favor, ¿sale? Todo en el chat, vámonos todos al chat, ¿sale? Bueno, ya más o menos estaban viendo cómo era la parte de pensamiento matemático. Ahora lo que vamos a hacer es una parte de pensamiento analítico, ¿sabe? Vamos a ver, a ver, son preguntas muy fáciles a veces. Por ejemplo, elige la opción que contenga un sinónimo de adversario. ¿Qué pondrían ustedes? Enemigos. Sí. Chicos, recuerden, nada de audios. Todo al chat, por favor, todo al chat. Yo sé que está feíto a veces estar escribiendo, pero vamos a intentarlo, por favor. Muy bien, dicen que la C, que la C, que la C. No me di cuenta, perdón, no te preocupes, no te preocupes, pero todos al chat, por favor. Muy bien, vámonos con la C, enemigo, está facilísima. Pregunta número dos, dice, de las siguientes opciones, ¿cuál corresponde a la idea planteada por el refrán? Al mejor cazador se, no, se le va a... Se le va la liebre. Muy bien, dicen que la A. Recuerden, chicos, todos con audio desactivado, por favor. Nadie, nadie, nadie, active su audio. Nadie. Dicen que la A. Muy bien, vámonos con la a. Pregunta número tres. Señala la opción que da continuidad a la serie. 4, 5, 8, 9, 12, 13. ¿Quién sigue? Puro, puro chat, por favor. Nada de audio. Yo sé que es feíto, lo sé, lo entiendo. Pero vamos a hacer un esfuerzo, por favor. Dicen que es la C, que la C, que la C, que la C. Muy bien. Vámonos entonces con la respuesta C. Ahorita vamos a ver lo del IPN. ¿eh? Si nos estás viendo desde Facebook, ahorita nos vamos para el IPN. ¿Sale? Pregunta número cuatro. Dice, la fórmula que expresa la relación existente entre X y Y, como se muestra en la tabla. ¿Cuál es la fórmula que representa esta tablita de aquí, venga, venga, ¿cuál es la fórmula? Todo en el chat, todo en el chat, por favor. Dicen por ahí que es la B. Ok. Una fórmula que exprese eso de ahí. Muy bien. La B dice también Brian por ahí. Los demás, ¿qué van opinando? A ver. Ya van dos, tres que dicen la B. Muy bien. Los que nos ven desde Facebook... Lo siento, no les voy a poder pasar el link de la transmisión en Zoom, porque hay colados, hay colados, y no queremos que, que vengan aquí a molestar, ¿sale? Entonces pues vámonos con la B, muy bien, vámonos con la opción B, perfecto. Seguimos, pregunta número 5, dice, dado X, esta está buenísima, eh, léanla bien, aguas con los datos, dice, dado X mayor que 0, Y mayor que 0, X mayor que Y, y Z diferente de 0, ¿La desigualdad que no siempre es verdadera? ¿Cuál es? Está buenísima esta pregunta. Estoy casi seguro que la van a tener mal. Así de fácil. A ver qué tal, a ver cómo les va. A ver qué tal, a ver qué tal. ¿Qué los que nos están viendo desde Facebook, chicos, en verdad, discúlpenos. Discúlpenos, pero lo tenemos que hacer así. ¿Cuál es la respuesta? Dice C, muy bien. Dice Dibat que la C, C de chalecito, <ríe> ok. C de Cristo, muy bien. Muy bien, vámonos con la C. No sé si esté bien, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? quiere tomar una captura de pantalla? Y si quieren, ahorita la hacemos. ¿Les parece? Tomen por ahí una captura de pantalla. Ahorita se las pido en WhatsApp y la realizamos, ¿sale? La hacemos a, a, con cuentas, con cuentas y todo. Vámonos con la pregunta número 6. Muy bien, gracias a los que tomaron captura, gracias. Dice, en la potencia 5 a la H igual a 125, ¿el valor de H cuánto es? ¿Cuánto vale H ahí? Está facilísima, eso está muy fácil. Perfecto. Dicen que la respuesta es C, Luis, Merari, Jocelyn, Carla, Brian. Muy bien, C. Vámonos. A ver, ¿alguien sabe de qué otra forma se le llama a la e, a la H ahí? Tiene otro nombre. A ver, ¿quién se lo sabe? Aparte de potencia y esto. Tiene otro nombre. A ver si lo, si lo pueden ubicar. ¿Quién lo escribe? Eh, puro Puros mensajes en chat. Nada de audios. Exponente. Sí. Aparte de eso, tiene otro nombre bien escondido. A ver, ¿quién le atina? Exponente, exponente, sí, otro, otro nombre. Potencia, ya sé, otro. Tiene otro nombre esa H. es el logaritmo, muy bien. Fernanda, perfecto. Número chiquito. Claro que sí, número chiquito, pero logaritmo. La parte importante es logaritmo. Si te pidieran calcular el logaritmo de 125 en base 5, eso sería la H. sale Entonces, otra forma de verlo es con logaritmos. Pregunta número 7. Elige la palabra que tenga el mismo valor semántico que AINCO. ¿Qué significa ahínco? Abulia, edificar, hincar, insistencia. ¿Qué opinan? Los que nos ven desde Facebook, hola, no ha pasado nada. Aquí seguimos y estamos apoyándote para que llegues lo más chingón que puedas para tu examen. ¿Sale? Un poquito de paciencia nada más. Dicen que es la D, que la D, que la D, que la D. Muy bien. Insistencia. Yo creo que ya conocen la respuesta. Perdón, yo creo que ya conocen la, la palabra. Y por eso dicen que es la D. Vámonos con la D. Pregunta número 8. No hay que retrasarnos en el tiempo. Acuérdate, el tiempo en tu examen es valiosísimo. Dice, de un pedazo cuadrado de metal se corta una pieza circular de dimensión máxima. Y de esta se saca otro cuadrado de dimensión máxima. La cantidad de metal desperdiciado. ¿Cuánto es la cantidad de material desperdiciado? Esa está buena también, no es de las preguntas fáciles. Piénsenla y díganme una respuesta. Piénsenla, a ver qué tal. Venga, venga, venga. Los que nos ven de Facebook, lo siento, ya no les puedo dar chance de que entren a Zoom por cuestiones de privacidad. Dicen que es la C, muy bien. Un cuarto del área circular, C, C, muy bien. Parece ser que ya lo tienen, la mayoría no hay, creo que, otra opción que no digan, que es la C. Vámonos a la siguiente pregunta. Pregunta número 9 dice, ¿qué número puede sustituir los dos signos de interrogación? ¿Qué número puede sustituir los dos signos de interrogación? ¿Qué número lo puede sustituir? Por favor, por ahí a mis guaruras. Eh, pueden compartir el video de la transmisión en Facebook eh, en los diferentes grupos de WhatsApp. Únicamente la transmisión. Nada, no compartan ningún enlace de nada, eh, por favor. Venga, venga, a ver, estoy, estoy leyendo los comentarios también de Facebook. No se preocupen, aquí lo estoy viendo. Eh, a ver qué dice por acá. Eh, muy bien. Dicen por ahí que es la B. Pues estoy viendo las respuestas. Dicen por aquí en Facebook, gracias, gracias, profe. ¿Cómo puedo ser alumna en Zoom? este Lo siento, pero esta vez no va a, ver, no va a haber alumnos en Zoom. Logaritmo, por ahí César Simancas, estaba bien. Este, muy bien, Stephanie. Eh, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Muy bien, sale. Entonces, pues los que nos ven desde Facebook, ahí coméntale, te voy a estar leyendo, sale. Aquí estoy leyendo los comentarios. Dice, contráteme como su guarura. <ríe> lo siento, no puedo. Eh, muy bien, dice que es la B. B, ninguno. ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinan? Se nos va el tiempo, ¿eh? Se nos va el tiempo. Vamos a poner la opción D, dicen por ahí. Ariza dice que debe ser un 4. Jocelyn dice que es la B. Por mayoría, por mayoría nada más, no sé si esté bien. Vámonos con la B. Si quieren, tómenle captura y ahorita la, la hacemos, ¿sale? Tómenle captura, a ver. Chale, yo creo que ya está. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Uy, una larga. No. En tu examen, ¿qué vas a hacer? Estas preguntas, avánzale. Avánzale con estas preguntas. Ahorita venimos. Ahorita vamos a ver qué onda. No pierdas tiempo. Dice, ¿qué número falta en el último cuadrado? ¿Qué números faltan? Voy leyendo comentarios de mientras. Por ahí dice Aileen, no lo conozco y ya siento que lo quiero. Ok. de de Dios. Muy bien, sale, sí. Por ahí dice Jorge Gael en el chat. Hola, hola Jorge Gael. Hola, este Andy, Esteban, eh, César, Kevin, Andy, ¿cómo están? ¿Nos vemos desde Facebook esta vez? Lo siento, pero no hay, no hay transmisión en Zoom este día. Eh, Martínez dice el logaritmo, eh, Diego dice que por si te sirve, sale. Vénganse para Zoom, vénganse para, no, perdón, no se pueden venir para Zoom, únicamente en Facebook. Vale, aquí ando viendo, aquí ando viendo, a ver qué anda. Dicen que es la B, Fernanda, Uriel dice que es la A, Carla dice jajaja, ja, ja. <risa> sale, vámonos por mayoría, uy, pero sí está bastante reñido, A o B, ¿qué opinan? A o B, no, ya, mayoría dice que la A, mayoría dice que la A, sale, vámonos, pregunta número 12, dice la 12, está facilísima esta pregunta, elige una opción que contenga un sinónimo, sinónimo de abusar, justo como lo que está pasando ahorita con los, con los, tipos que entran o, o tipas, la verdad no sé, que entran aquí a, a abusar de la, de la ayuda, ¿no? Ya está, opción B, perfecto, en filita, todos están comentando que es la opción B. Ahí en Facebook ve poniendo tus respuestas, cuando me desocupe voy a leerlo y a los que hayan estado bien les voy a ir felicitando. Vámonos, siguiente. Si la longitud de la diagonal de un cuadrado es A más B, entonces, ¿cuánto es el área del cuadrado? No es tan difícil, pero sí es técnica. Tienes que saber hacer las operaciones. Tienes que ocupar... A ver, ¿quién me dice aquí en el chat? En el chat, ¿quién me dice qué tema es este? En el chat o ahí en Facebook también, en los comentarios de Facebook. ¿Qué tema es? Muy bien, por ahí ya nos pusieron la respuesta. Perfectísimo. Dicen por ahí que la respuesta, bueno, perdón, que el tema es Teorema de Pitágoras. Muy bien, eso es. Apliquen Teorema de Pitágoras para esto. A ver qué les da. Compartan, compartan el video. Compartan el video en Facebook, por favor. Denle compartir para que pues, más personas que van a hacer su examen, practiquen un poquito el día de hoy. ¿Qué ponemos aquí? Está regalado, eh. está, la verdad está muy fácil. La verdad está muy fácil. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Venga, venga. Dicen que es la B. Un medio de A cuadrada más B cuadrada. Ok. La diagonal vale A más B. Dicen que es la B por ahí. Muy bien. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Se nos va el tiempo. Voy a poner la B porque pues no hay respuestas. ¿Sale? Pregunta número 14. Dice así. Elige la opción que corresponda al significado de la frase en negritas en el enunciado. La hiedra de la anarquía se apoderó del país. La hiedra de la anarquía se apoderó del país. Cierto, se me, se me olvidó enviarles este link a, lo, a mis alumnos del IPN. A ver, ya se, los voy, ya se los estoy compartiendo. Déjenme les comparto el link a los alumnos del IPN, a Diego, Gael, Carlos. Se me olvidó, se me olvidó. Espero que no sean ustedes los que están haciendo el relajo, ¿eh? Ahí está, ya se los compartí en WhatsApp, por si lo quieren. Por si quieren venirse para acá. Okay. Muy bien. ¿Qué opinan de esta, de esta pregunta? ¿Cuál es, creen que sea la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? Dicen que es la respuesta. La A dice, muy bien. Divad Frida, muy bien, dice que la A. Carlos va para guapo dice, muy bien, sí, sí, Carlos va para Guapo, eso ya lo sabemos, y eso otaku también, ¿no? <ríe> ah, muy bien, opción A, vámonos con la siguiente pregunta, porque se nos va el tiempo? Otra pregunta larga, ¿sabes qué? Ahorita vengo, 16, de las siguientes opciones, ¿cuál corresponde a la idea planteada por el refrán? Al buen entendedor, pocas palabras, ¿qué significa que al buen entendedor, pocas palabras? Venga, venga, yo sé que ustedes pueden, eso está facilísimo, los, los estoy leyendo en los comentarios, venga. Los estoy leyendo en los comentarios. Sale, aquí les acabo de mandar mensajito. Aquí lo estoy viendo. Aquí andamos, ¿sale? Dicen por ahí que es la respuesta de. Muy bien. Al buen entendedor, pocas palabras, significa que las personas inteligentes no necesitamos, no necesitan muchas explicaciones. Perfecto. Pregunta 17, se nos va el tiempo, dice Selecciona el par de palabras que presenten una relación similar a la propuesta Estas preguntas nunca faltan en un examen de admisión, nunca, nunca, nunca Son analogías Cama a recámara ¿Cuál es la opción ahí correcta? Cama a recámara, ¿cuál sería? Saludos para mi exalumna Itzel Bautista Saludos para la es la de estufa cocina? Nada de audio, Sofía, nada de audio Todo al chat Se te pasó, ¿verdad? Sáquenla, dice Alex. Sale, <ríe> vámonos. Respuesta D, estufa cocina. Vámonos. Seguimos. Pregunta 18. Selecciona los términos que le dan continuidad a la sucesión. Lo mismo. Sea que vayas a la universidad, que vayas, van a venir sucesiones. En todo viene sucesiones. ¿Qué pondrían de respuesta? Coméntenme. ¿Qué ponemos? La D dice 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. A ver, ¿quién me, explica? ¿quién me explica? El primero que ponga en el chat aquí de Zoom, el primero que me ponga que lo puede explicar, le dejo que active su audio y que nos explique. ¿Quién nos explica? A ver, ¿quién quiere explicárnosla? Muy bien, a ver, Brian. Brian quiere explicarla. A ver, ¿puedes activar tu audio, Brian, y explicarnos a vos? Este, bueno, en el primer caso, 1 se eleva al cuadrado y pues Perfecto. es 1. Después 2 y se eleva al cuadrado, 4. 3 y al cuadrado es 9, 4. Y al cuadrado es 16 y sería 5 y al cuadrado de 20. Muy bien, justo como tú dijiste, no hay otra forma mejor de decirlo. La siguiente es 5 con 25, ¿sí o no? Vámonos con la 19. 19 dice, de los siguientes números... ¿Cuál sigue en valor al menor? Lean bien, lean bien porque luego escriben otra cosa, responden cosas que no les piden. Lean bien la pregunta. Abran sus ojotes, leanla bien. Muy bien, dice por ahí nuestra amiga Etzel, que los espera en medicina, a los que van a medicina, Etzel Bautista, por ahí los va a estar esperando. Este, eh, muy bien, dice Esteban, qué crack. Espero que... Que, que se refiera a, a alguien y no a mí, ¿no? Muy bien, dicen que es la C, la C, la C, la C, perfecto. A ver, está facilísima. ¿Quién es el menor? De esos cuatro números, ¿Quién es el menor? Sería la opción A, ah, el menor, ¿Sí o no? De, del menor, ¿Quién le sigue? Del menor le sigue el 110. Por lo tanto, el que sigue en valor al menor, pues es la C. ¿sale? Aguas, aguas con eso, hay que seleccionar de la manera correcta. Muy bien, lo que me estaban poniendo en el chat, así es. Pregunta número 20, se nos acaba el tiempo, venga. Dice, ¿cuántas maneras hay de ir de A a B sin pasar dos veces por el mismo vértice? A ver si recuerdan que es un vértice. A ver, ¿cuántas maneras hay de ir de A a B? Venga. Muy bien, muy bien. muy bien igual repito aquí estoy checando sus comentarios en, en facebook dicen por ahí dicen por ahí que son cuatro opciones cuatro opciones a ver qué opinan los demás venga venga venga venga ya no podemos pasarles el enlace de zoom a los que nos venden de facebook lo siento ya no se puede este, únicamente están participando aquí los alumnos desde Facebook igual puedes participar, tarda un poquito más en que te lea, pero igual te puedo ir ayudando ahí, sale dicen que es la B, muy bien vámonos con cuatro opciones la mayoría dice que la B, sale seguimos, se nos va el tiempo tres minutos, no, cinco minutos, perdón ¿cuál de los siguientes conjuntos de números rompe la regularidad? fíjate en las cuatro opciones que están ahí Obsérvalas. Y hay una opción que está media rara. ¿Cuál es esa opción que está rara? Obsérvalo bien. Obsérvenlo bien, obsérvenlo bien. Dice Luis que la respuesta es D. Jocelyn que la respuesta es B. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? Venga. Sofía dice que la ve. A ver. ¿Qué les parece... ¿Qué les parece si elegimos a alguien? Ahora, yo voy a elegir a alguien de los que puso su respuesta que nos los explique. No importa si está bien o está mal. Por ejemplo, ahora sí, Sofía, regálanos tu opinión. ¿Por qué crees que es la respuesta B? Venga, ¿por qué crees que es la respuesta B? Sofía, ahora sí, es tu turno. Ya no quiero. este. Pues no sé, nada más la vi y yo dije que la ves. Ok, muy bien. Esa es su opinión. Está perfecto. En un examen, acuérdense, miren. Bueno, ahorita les digo, se nos ha ido al tiempo. este La opinión de Sofía es que esa le gustó, esa le agradó y esa vamos a poner por mayoría. No porque Sofía lo quiere, ¿eh? mayoría. Ahí las opciones en el chat dicen que la es la B. Mayoría, repito, ¿eh? ya aunque quieran cambiar de opinión. Otra. Miren, esta pregunta no se ve larga, pero desde que ves las respuestas dices, uy, la voy a dejar. Vámonos. Pregunta 23. En un grupo, la suma de números de mujeres con el de varones es de 40 y la diferencia es de 10. Por lo tanto, el grupo tiene... Está regalado, ¿no? Dicen que es la opción B. Venga, venga, venga. Muy bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dicen por ahí que es la A. Alex, Nelly dice que es la A. Meryl dice que es la A. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Dicen que es la A. Sale. Vámonos con la A. Perfecto. Ahí lo puedes ir deduciendo de la, del texto. ¿eh? Vamos a acabar. 24. Dice, selecciona el par de palabras que presenta una relación similar a la propuesta. El suyo. Es una analogía nuevamente. ¿Cuál sería la respuesta correcta para esta analogía? Venga, venga, yo sé que pueden. Lean bien, lean bien nada más. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Venga, dicen que es la C. Muy bien. Usted suyo parece coherente. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Por ahí en, el, en, en Facebook dicen que la respuesta podría ser la opción A. Dicen que la respuesta podría ser la opción A. Vamos a ver qué van poniendo. Aquí en el chat dicen que es la C. Muy bien. Ah, también en Facebook ya empezaron a poner la C. Vámonos con la C. Se nos acaba el tiempo. Última pregunta, 25. Una fácil. Selecciona el par de palabras que presenta una relación similar a la propuesta. Líquido, fluidez. ¿Cuál es similar a líquido, fluidez? Venga. Ya es la última. Última de las fáciles. Opción A. Opción B. Opción A. Opción B. Uy, está parejo. Opción B. Opción B. Opción B. B. B de bimbo. Eh, esa es una expresión. Eh, ¿Qué pasó? B. B. B. Sale. Vámonos. Respuesta correcta es la opción B. Y nos quedó un minuto y medio prácticamente para responder las preguntas que dejamos pendientes. Vámonos al revés. Pregunta 22. Piénsenla rápidamente y si no tienen algo, lo que caiga. No pierdan tiempo. ¿Qué pondrían aquí en la, en la 22? Dicen que es la B. B, sale, vamos a poner la B. Aquí ya no importa, ya nos vamos a hacer las. Pregunta número 15. ¿Qué hubieran puesto ustedes? Traten de leerla y si encuentran coherencia, pongan una respuesta que crean. Venga, venga, venga. vamos a poner la A, perfecto, vamos a poner la A, entonces, 20 seguros, dice que un tren, la vela. A. vamos a ponerla. dijeron que la A, sale, última pregunta, a ver si nos da tiempo, pregunta número 10, dice, está feita, ¿qué ponemos?, ¿qué ponemos?, ¿qué ponemos?, relaciona correctamente la columna, 14 segundos, D de Dios, D, D, sale, vámonos con Diosito, D de, de Dios, perfecto, cinco segundos, opción D, vamos a ver nuestro resultado, sería la respuesta, siete, siete errores, y nuestra calificación es 7.2, muy bien, perfecto, fue un resultado satisfactorio, ¿no?, porque dejamos pasar tres, tres malas, seguro esas tres, que respondimos al final, que habíamos dejado pendientes, seguro estaban mal, ¿no?, porque la respondimos sin pensar, ¿no?, pero, Aparte, nada más tuvimos cuatro errores, de las que sí respondimos, razonándolas, pensándolas, como quieras, nada más fueron cuatro errores. Está perfecto, ¿no? A mí me parece muy bien. Cuatro errores, está bastante bien. ¿Sale? Dice, y eso que apenas estamos empezando. Muy bien, bueno, pues ya empezando no tanto, porque ya estás casi a una semana de tu examen. Esto ya es finalizando, ¿no? muy bien, entonces, esta es tu calificación ahorita, recuerden los que están viéndonos desde Facebook aquí lo tengo, estoy leyendo sus comentarios para que también participen, ¿sale? ya no los puedo dejar entrar a la cuenta de a la, a Zoom, pero al menos en Facebook, ahí están conectados ¿de acuerdo? muy bien, pues eso, eso es un pequeño repaso para los que van a hacer su examen en, en, en la WAPCO hubo dos preguntas, hubo dos preguntas que le tomaron captura una persona, por favor que me lo envíe, ¿quién me lo envía? a ver una persona. Regáleme esa captura para que podamos resolver esas preguntas. Muy bien, Carla. Muy bien, Carla. Espero tu mensaje, Carla. Tú nada más envíame las preguntas. Fueron dos preguntas. A ver si recuerdas cuáles eran. Vamos a responder a esas dos preguntas que nos dijo Carla. Y no se vayan, no se vayan porque seguimos ahorita con el IPN. Seguimos con el IPN. ¿Sale? Seguimos con IPN. No se nos vayan por ahí. Dicen por ahí en Facebook, nos comentan, la respuesta es A, ah, de Diosito. Dios, ayúdame. de Diosito. Este Kevin dice, profe, este simulador, ¿cómo se puede obtener? Kevin, este simulador que estabas viendo, ya no lo venden. Antes lo vendían, ahora ya no. Este que tengo yo es del 2018 y fue el último año que lo estuvieron vendiendo. Ya no lo venden. Eh, todas las clases de Zoom son, se, se transmiten aquí. Eh, normalmente sí, Andy, pero este, ahorita lo hicimos por problemas ahí técnicos, por problemas este, para que no hubiera colados. ¿no? No, lo, no lo digo por los alumnos, lo digo por personas ajenas. ¿sale? A ver, déjenme descargar la imagen que me envió su compañera Carla. Nada más eran dos, Carla, tomaste tres. <ríe> Muy bien. En lo, que se, en lo que se descargan, este, en lo que se descargan, eh, vamos. Les voy platicando, repito. Ahorita vamos a trabajar con el IPN, ¿sale? No se vayan. Ahorita trabajamos con el IPN. Y la idea es que ustedes vean cómo se, cómo se resuelven ahora preguntas tipo IPN. ¿Sale? Entonces vamos a ver, ya las descargué. Déjenme de verlas. A ver, ahí está. Vamos a... O sea, ahí las pueden ver, ¿verdad? Ahí se pueden ver, perfecto. A ver, esta pregunta está bien interesante. Dice, si dos rectas que se cortan interceptan a una hipérbola y ninguna de ellas... ¿Esta la habíamos dejado pendiente o no? ¿Sí? No acuerdo, ¿eh? Ah, esta sí. De esta sí me acuerdo. ¿Sale? Dice, dado X mayor que cero, Y mayor que 0, X mayor que Y y Z diferente de cero, la desigualdad que no siempre es verdadera. Esta, esta pregunta está bonita. Dice que si habrá sorpresa. Claro que sí habrá sorpresa. Ahorita les digo de qué. Muy bien, muy bien, perfecto. Aquí es, pues vamos a trabajar, ¿eh? Vamos a trabajar un ratito. Ahorita vienen las sorpresas, las noticias y todo. Pero vamos a trabajar ahorita. ¿Sale? Este, a ver, esta preguntita... Lo que yo les recomiendo aquí, lo que yo les recomiendo es que hagan un ejemplo. O sea, fíjense, el ejemplo ahí viene que x es mayor que 0, y es mayor que 0, x es mayor que y, y z es diferente de 0. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer, ¿Qué les parece que x sea igual, por ejemplo, a 2, ¿No? Que y, como, como, como x tiene que ser mayor a y, y a la vez tiene que ser positivo, pues que lleva a uno, números fáciles, y z, z puede ser diferente de cero nada más, el problema para los, cuando te piden un número diferente de cero, es que sea negativo, por ejemplo, menos uno, ¿sale? Fíjate, vamos a suponer, ahí está la pregunta, tenemos que x es mayor que 0 le puse 2 que y es mayor que 0 de 1 uno, x es mayor que y, claro, 2 es mayor que uno, y Z es diferente de 0, yo le puse menos 1 a la Z en la opción A dice que X por Z es mayor, ¿será verdadero o no será verdadero? vamos a ver, dice, la opción A dice que X por Z, o sea, 2 por menos 1 es mayor menos 1 1 por menos 1, entonces si es cierto esto o no es cierto, a ver, 2 por menos 1, ¿están de acuerdo que 2 por menos 1 es menos 2? ¿Sí o no? ¿Menos 2 es mayor que menos 1? ¿Cierto o no es cierto? ¿Menos 2 es mayor que menos 1? ¿Qué opinan? Pues bien, sí, no, no es cierto. Menos 2 es más chico que menos 1. Muy bien, entonces, vamos a leer la pregunta nuevamente. La pregunta que nos mandaron es, dado X mayor que 0, Y mayor que 0, la desigualdad que no siempre es verdadera. Pues ya, ¿no? La que no siempre es verdadera, aquí es? Pues la opción A, ejemplo, de un número, de perdón, de tres números que no lo cumplen. La opción A no siempre es verdadera, ¿sale? Vamos a verificarlo con la opción B para que vean que está saliendo las cosas bien. En la opción B dice X, al, por y, por X por Z al cuadrado, más Y por Z, mayor que Y por Z al cuadrado. Vamos a verificar que sí está bien. Esto repito, esto era para la opción A. Ahí está. Vámonos con la opción B. La opción B dice X, que es 2, por Z, menos 1 al cuadrado, por menos 1 al cuadrado, esto es mayor que Y, que en este caso Y vale 1, por menos 1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo que de ambos lados, el al cuadrado se vuelve positivo, no? Entonces te quedaría 2, en, en el lado izquierdo te quedaría 2 por menos 1, pero 2 por 1, mayor que 1 este por 1. Pues esto sí es cierto, porque 2 por 1 es 2, mayor que 1. ¿Sale? Entonces, la opción B, no importa los números que yo ponga, y si es verdadero que 2 es mayor a 1, ya nos damos una idea que la respuesta correcta es la opción, la opción A, ¿sale? Ahí tenemos una, un resultado. Espero que sí le estén como más o menos viendo esta parte. La moraleja, la moraleja aquí es que, si no sabes qué hacer, como que si se ve raro la, la, el, la pregunta, la moraleja es, haz ejemplos. O sea, si dice, ¿ves un número par? Pues a ver, ¿ve que sea 8? número par, ve que sea 16 lo que quieras, pero que sea un número par si dice, eh, el X es un número primo agarra un número primo 3 5 11 números primos si dice, X es un número entre 0, 0.6 0.7, un medio, un cuarto, un octavo entonces ahí depende de lo que, lo que gustes ¿sabes? muy bien, Ahí, Ailí, creo que tiene dudas, venga Ailí, pregúntame Diferente de cero debe ser negativo, no Carla, diferente de cero puede ser positivo o negativo, aquí en este ejemplo me agarré el negativo para que las cosas tuvieran errores, normalmente cuando le pones negativo a los ejemplos, ahí es donde salen los errorcitos, los positivos prácticamente no te, no te ayudan mucho, ¿sale? A ver por aquí, Aileen tiene una duda, venga Aileen, tu duda, ¿cuál es tu duda? ¿O no era duda? Ah, dice que se equivocó. <ríe> ok, vamos a ver. Déjenme revisar nada más si en la, en la transmisión en Zoom, en, perdón, en, en Facebook, tienen dudas. Y lo siento, repito, ya no puedo poner, ya no puedo poner lo, lo, lo, el link. C de colorcito, muy bien. Ahí ya están sus opciones. C C, C, C, C, C, dale. B, B, B. La opción C también no siempre se cumple. Muy bien. Martín. Ah, muy bien. Mira, Martín en Facebook nos dice que la opción C no siempre se cumple. A ver, Martín, ¿Con qué, con qué números no, no, no se cumple la opción C? Coméntanos, ¿Con qué números no se cumple? Vamos a esperar a ver si nos comenta. Bueno, en lo que nos contesta, vamos a ver si no nos llegó otra pregunta de Si sí, es que la otra que nos envió, este, Carla, no era de la que queríamos. Había otra, había otra que dijimos que la tomara captura, ¿no? A ver. Bueno. Muy bien, entonces, este, no hay respuesta, no pasa nada. Vamos a continuar entonces. Repito. Este es un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio para que practiques para tu examen de la WAPCO. Créeme que te van a tocar preguntas muy fáciles y algunas van a estar medio difíciles. La verdad, el examen de la WAPCO no es tan complicado. ¿Sale? Este, Todavía no terminamos. La sorpresa es hasta el final, Carla. Tranquila, tranquila, no te desesperes. Vamos a hacer ahora ejercicios del tipo IPN. ¿Sale? Vamos a ver qué tal. ¿Cómo vamos a hacer ejercicios del IPN? Pues qué crees? Vámonos a la guía del IPN. Si ¿Sí sabían que la guía del IPN tiene un examen o no lo sabían. A ver, aquí les pregunto a los chicos que me están viendo aquí en Zoom, ¿qué guía, qué examen quisieran hacer del IPN? 2020, 19, 18, 17, ¿cuál les gustaría? Para el IPN. Dicen que el 2020, 2020, pues sí es lo más lo más natural lo tenía que preguntar por si alguien quería hacer otro año 2020 sale vamos a hacer el examen no todo nos va a dar tiempo pero vamos a hacer el examen de el ipn de la guía 2020 sale vamos a ver qué tal a ver muy bien vamos al examen aquí hay un examen no sé si lo sabían Aquí está el examen práctica. Ah, no, todavía no, espérame. Biología, química, química, matemáticas y física. Biología, biología, química, química, física. Biología, sociales. A ver, ¿Dónde está el examen? Aquí está, mira. Sale. Si ya lo resolvieron en algún momento en su vida, qué bueno, qué bueno. ¿Sale? Dice que lo más difícil. Ándale, ya anda entrado aquí Ricardo, anda entradísimo, ¿sale? Vámonos entonces, vamos a, les voy a compartir pantalla del examen de la guía IPN 2020. Si no la tiene, este, la creo que la puede encontrar por ahí en algún lugar en, en internet, no es difícil de encontrar. A partir de la pregunta, de la página, ¿qué página es esta? A partir de la página 216, puede empezar a hacer el examen, ¿Sale? Este, les recomiendo que lo hagan, o sea, le háganlo, practiquenle ahí, investigue pregunta por pregunta, ¿cómo se hace? Tal vez no te toque lo mismo en el IPN, pero pues ya tienes algo, ¿Sale? A ver, la primera pregunta, ¿qué opinan? ¿Cuál creen que debería ser la respuesta? Vámonos al chat, únicamente en el chat. Empecemos desde la 1, porque pues no, no quiero como que irme a, a lo más complejo. A ver, en el chat, ¿qué opinan de la 1? ¿Qué sería la respuesta para la pregunta número uno. Los que nos ven desde Facebook, no se desesperen. Ahorita les vamos a dar este, una, una, una sorpresita. Tanto para el IPN como para la WAPCO. ¿eh? No se nos vayan. Muy bien, los números que usted propuso, Martín. Ah, ok. Tal vez, tal vez tenga razón, Martín. Ahí en Facebook, tal vez tenga razón. Hay que verificarlo, pero es, creo que sí. ¿Sale? Vale, vámonos. Dice que la opción correcta es la C. Alberto dice que la A es el único que lo propone. A ver, ¿qué les parece si elijo una persona, por ejemplo, esta persona llamada Nelly? Nelly, ¿qué te parece si nos compartes tu opinión? ¿Por qué crees que es la C? ¿Puedes hablar? A ver, en Nelly, cinco, ¿qué opinas? ¿Por qué es la C? Voy, de 5 a 10 es por... Multiplicas el 5 por 2. Después, de 10 a 7, va por 7. ¿Por siete. Entonces, no hay como una relación bien, entonces nos vamos como al otro término. O sea, bajamos. Es que yo hago del. Sí, sí, me estoy explicando cómo lo hago. O sea, saco 5. Sí, después... sí, sí. Venga, venga después tú sigue, tú sigue. Dos, saco 5. Saco 2. Bueno, de, ese, de esos dos números, la diferencia es 2. Y bueno, bien. después de ahí nos vamos del 17 al, al 26. Ajá. nos Pues. Son 15, 9. ¿no? Eh, Más, sí, 9, 9, ¿no? perdón. Ajá. Y de 9 para, para el Para el siguiente. 5, 2, es 12. ¿Ves? ¿eh? Más 2 sería ¿Vane? 11. ¿Van a ir? Sería un 11 más 2, ¿no? Ah, exacto, exacto, exacto. O sea que 26 sería un 11 ahora, ¿no? 11. Y... Muy bien, perfecto. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien, ya. Yo creo que ya con eso okay. ya hasta quedó súper claro. Ya, ya dijiste todo. Iban 5, lo iba un 7, lo iba un 9. Pues sí, un 11, porque va aumentando en 2. La respuesta correcta es 37, perfecto, muy bien, opción C, seguimos, seguimos, a ver. Pregunta número 2, dice, ¿cuál es el desarrollo, con cuál desarrollo es posible armar un prisma triangular? Ahorita te voy a dar una pequeña clave, pero al menos ahorita, ¿cuál crees que sea un prisma triangular? Vamos a ver las opciones aquí en, en, en Facebook, muy bien, todos opinaban que era la C, 37. Ahí los que nos están viendo desde Facebook, felicidades, van bien, van bien. No se despeguen, ahorita vamos a, a, a platicar de sorpresas y, y todo lo que sí. Dice por ahí Lauro que otra vez es C. Perfecto, Lauro, muy bien. Jonathan dice que la respuesta es C también aquí en Facebook. Y aquí en Zoom, a ver qué opinan. La respuesta es C también, opinan por acá. Perfecto. A ver, ¿Quién me dice? A ver. De las opciones, hay al menos una, al menos una que de plano no es, una que no debe estar aquí. ¿Cuál es la que de plano no debe estar aquí? La, A. muy bien. Ya lo dijeron por ahí, es la opción A. La opción A no debe andar aquí. ¿Por qué? Porque pues no, ¿cómo formas el prisma? ¿Con qué cierras las tapitas y no hay, ¿no? A ver, y luego, de eso, hay otra opción que tampoco podría ser. ¿Quién me dice cuál? aparte de la A ¿Cuál otra? No puede ser la D, la D, muy bien a ver, ¿por qué la D? porque cuando cerremos el, el, el, el, el, el prisma nada más voy a tener dos, dos caras, o sea, para cerrar y como es un triángulo tienen que ser un triángulo arriba un triángulo abajo y tres tapas por así decirlo, pues en la opción D nada más tienes dos, no vas a poder con la opción D y en la opción B, lo mismo ¿Tienes cuatro y necesitas tres? Tampoco es la B. ¿Sale? Entonces la respuesta correcta, descartando opciones, es la C. Aguas con este truco porque te puede ayudar para el examen. En verdad, cuenta el número de caras, el número de lados, todo, todo, todo. Cuéntalo para que con eso respondas. ¿Sabe? Seguimos. Pregunta número tres. ¿Cuál es la respuesta para el tres? Venga. Venga, pregunta número tres. ¿Qué opinan? Pregunta número tres. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ahí dicen que la respuesta sería la opción D. Muy bien, a ver. Rápidamente vamos a elegir a uno: a ver, Merari. Merari Romero ¿Por qué crees que la respuesta es la de? ¿A vos? ¿Qué nos puedes decir? Lo que tú creas, ¿eh? no, no, no pasa nada, si están mal ¿Qué opinas Merari? O Merari, creo que es Merari, ¿verdad? Perdón, es Merari ¿Qué opinas Merari? Ok, Merari no puede responder Vamos a pasar a otra persona, por ejemplo, Daniel, Daniel Ramos. ¿Por qué crees que la respuesta para el 3 es la D? Lo que tú creas. Porque va saltándose de dos en dos. Mire, el primer triángulo okay, tiene este, un cuadrito abajo. Entonces, grados, bueno, ¿no? se va saltando así las... Ajá, los triángulos van okay. cambiando. O sea, es uno y 2 y vuelve a repetir el mismo. Luego okay. otra vez, mm. como el isóceles, más o menos uno y 2 y se vuelve a repetir y así va la secuencia. Ah. Entonces, tiene que Entonces, ser uno que tenga el de... ángulo de 90, volte... ¿no? Uh -huh. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Pues sí, me parece bastante coherente lo que dices. La respuesta es A. Justamente, eh, lo, que, lo que comentas es un argumento para poner la respuesta como opción A. Perfecto. Está súper bien. Vámonos con la pregunta número 4. Dice, determina la figura que falta. A ver, venga, venga, venga. A ver, ¿cuál creen que sería...? ¿Cuál creen que será la respuesta aquí? Voy leyendo los comentarios en, en Facebook. Este, dice por ahí que es la D, me imagino que va para la anterior. Muy bien, a ver, por ahí. Continuamos. es muy probable que hay un error en la anterior ¿eh? pero ahorita lo checamos o sea, ahorita que lo estaba viendo bien es muy, hay un pequeño error, pero no hay problema ahorita lo checamos, a ver, estamos en la 4 ahorita regresamos a la 3 si quieren, a ver, en la 4 ¿Qué figura debe de ir ahí? ¿Qué opinan? Para la 4, para la 4 no la investiguen, ¿eh? o sea, ahorita está correcto para la 4 obsérvenlo bien Fíjense cómo esa cosa como que va girando, ¿no? Si lo ven o no lo ven. A ver, a favor, va girando a favor o en contra de las manecillas de reloj. Es pregunta. A favor. A favor. <ríe> Acuérdense que es en el chat, ¿eh? <ríe> a favor de las manecillas de reloj. Muy bien, va. Sentido horario. Y luego, cada, ¿cuánto es el grado? ¿Cuántos grados va girando? Bueno, más o menos, ¿no? Tal vez no tengas el grado exacto, pero ¿cuánto, ¿cuántos grados va girando? A ver. ¿Cuántos grados gira? Sería 360 entre 5, porque tiene 5 lados, ¿no? ¿O no? 360 entre 5, ¿cuánto es? Bueno, no importa. Sí, 72 grados, muy bien. Entonces va girando de 72 grados. No exactamente de a 90, ¿no? Porque no gira exactamente de 90. Entonces, de la figura que iniciamos, ¿giramos a favor de las manecillas de reloj. Sí o no, la respuesta que debería seguir es la opción... Es la opción A. Porque de la A, si lo volvemos a girar, seguiría la tercera figura que tenemos ahí. Si lo volvemos a girar, sería la siguiente. Entonces... La opción A es la que cuadra de manera perfecta, ¿sale? De extrógiro. Es sentido de las maestras de reloj. ¿no? Levógiro es en contra. Muy bien. Buen comentario por ahí. Ahí el manco nos ayudó a, a responder. Por fin sirve de algo el manco. <ríe> Muy bien. Este, continuamos, continuamos. No vamos a tardarnos. Vamos a continuar para avanzar lo más que podamos. La respuesta correcta para la 4 era la opción A, ¿sale? Pregunta número 5: Ah, mira, estos están bien bonitos, estos. Están chidos porque luego andan imaginándose cosas y es muy fácil hacerlos a veces. Dice, ¿cuántos cubos faltan para completar un prisma rectangular? ¿Cuántos cubos faltarán? Cuenten bien, observen la figura y cuenten bien. Y no me vayan a decir, ay, gente, cuenten de manera perfecta. Son 72 grados a favor de las manecillas de reloj. Es lo que estábamos diciendo ahorita ahí, ¿eh? Para los que ven de Facebook eran 72 grados. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pregunta número 5. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la respuesta para la 5? Esto lo encuentran fácilmente en la guía del IPN 2020. Es la sección del examen prueba. Estamos resolviendo algunas preguntas para que veas... ¿Cómo podría venir? No te garantizo que así venga, ¿eh? No, no te digas, ah, es que me dijeron que iba a venir esa. O sea, no, espérate, o sea, es la guía, o sea, la guía es un apoyo nada más, ¿no? Es para que practiques antes de tu examen, ¿sale? Muy bien, por ahí, en Facebook, nos están respondiendo, en Facebook dice que la respuesta es la C. Por ahí, no sé si se cansan, a ver, dicen que la respuesta es la C. ¿Qué opinan? ¿Si es la C o no es la C? 19, faltan 19 cubitos. A ver, aquí en, el, en Zoom. Dicen que es la C también, muy bien, perfecto, sale. Vamos a contarle, a ver, vamos a contarle cuántos cubitos faltan. este Cada línea aquí, si lo notas, cada línea le hacen falta tantos cubos, ¿no? Lo que tienes que hacer es contar cuántos le hacen falta, para ver cuántos te van a, te, para formar toda la figura. Si la primera, en la primera columna, aquí, te hacen falta tres arriba y dos abajo. Tres arriba y dos abajo, ahí van cinco de la siguiente te hacen falta 3 arriba también, pero 1 abajo, entonces 5 más 4 van 9 hasta ahí, en la siguiente te hacen falta 2 arriba, nada más abajo está lleno, entonces 9 más 2 van 11, en la siguiente te hacen falta los 3 de arriba y 1 de abajo, 11 más 4 serían 15, en el siguiente te hace falta 2 arriba, 15 más 2 serían 17 y en la última columna aquí nos hace falta uno abajo y uno arriba, uno abajo y uno arriba. Por lo tanto, son otros dos de 17 que llevamos, pues van a ser 19, ¿no? Perfectísimo. Cuenten bien nada más, ¿eh? La respuesta correcta para el 5 es la opción C. Si vemos los comentarios en Facebook, nos dicen que la respuesta correcta era la, la C y están correctos. Muy bien, perfecto. Vámonos con la pregunta número... Pregunta número 6. Dice: De los siguientes términos de la asociación numérica 1, 3, 9, 1, 3, 9, 4, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ¿quiénes son los siguientes dos términos? Muy bien, por ahí en Facebook, Jonathan decía que era la C. Muy bien, Jonathan. Eh, Lauro decía que era la C. Karen decía que era la C también alfredo de 7, 17 aguas alfredo son 19 cuéntales ¿eh? cuéntale bien por ahí 16 perdón pregunta número 6 qué términos siguen vamos a ver aquí en zoom qué opinan dicen que sigue la opción a 49 y 6b4 vamos a ver a ver voy a elegir una persona por ejemplo alex peniel alex peniel coméntanos por qué crees que es la respuesta a la correcta para las 6 venga eh, porque se van elevando al cuadrado El 1 se eleva al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado 4 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Se acuerdan? Gracias, gracias Alex Perfectísimo, no hay otra forma mejor de decirlo ¿Se acuerdan que ahorita Que estábamos haciendo el tipo WAPCO Salió esta misma pregunta Pero disfrazadita Pero era la misma, ¿sí o no? ¿Sí recuerdan la pregunta o ya no? Era exactamente era la, la misma. Era la del 1 al cuadrado, ¿no? Exacto Sof Sofía, acuérdate en el chat. <risa> Muy bien, sí, era la de 1 y 1, 2 y 4, 3 con 9. Misma pregunta, es exactamente la misma, con un pequeño cambio, ¿no? Pero es la misma, entonces va a decir, oye, ¿el nivel del IPLN es el mismo nivel que la, la, la, la UAPCO? No, coincidieron, pero hasta ahí no es el mismo nivel, no se lo crean, porque por ahí escuché a algunas personas decir, es que el examen de la UAP es el más difícil de todo México. No manches, ¿neta? ¿Neta? <risa> Vayan al IPN a hacer el examen, van a ver qué se siente. Pero bueno, para la 6, la pregunta, la perdón, la pregunta número 6, su respuesta correcta es la opción A. Alex nos dijo la respuesta correcta. Vamos a seguirle. Pregunta número 7, ándale, mira, ¿Qué figura ocupa la vigésima segunda posición? A ver, voy a responder con lo que nos digan en Facebook. Ahí en Facebook, díganos cuál es la respuesta correcta. Les voy a hacer caso a ustedes. Aquí los estoy leyendo. Venga, los de Facebook, ¿qué opinan? ¿Cuál es la respuesta correcta? Esta pregunta es para ustedes. Vamos a esperar a Facebook. para que hay un retardo, ¿no? Esperemos a los de Facebook, ahí a ver qué nos, qué nos dan. Muy bien. Perfecto, a ver. Vamos a ver qué nos dicen para esta pregunta los de Facebook. <ríe> Dice por ahí Andy Borges que ya no quiere responder porque pues ya... Dice Aneli que A ah, porque va en sentido contrario. Ahora va en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿no? Muy bien, perfecto, perfectísimo dice Anely que es la A, NIMSI Rojas dice que es la D, aguas, aguas, ahí va parejo el, el, agarre, ¿no? Aquí en Zoom, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es? Para las 7. Muy bien, dice Diana que es la C, está de raro porque uno dice que la A, que la D, que la C, no se ponen de acuerdo, ahí nos dejamos entrar a la transmisión en Zoom. En verdad chicos, discúlpenme, pero ustedes vieron lo que estaba pasando, no quería que los fueran a molestar directamente a ustedes. Dice Karen que la respuesta es A. Karen CG dice que la A. Aquí lo estoy leyendo, ¿eh? aquí lo estoy viendo. Dice que aquí en Zoom dice Nuneli que la respuesta es C por los puntitos. Por los puntitos dicen que es la C. Sale también en Facebook dicen que la C. Vámonos con la respuesta C. Pensando que es la respuesta correcta, vamos a analizarla. Fíjense, en la primera figura, aquí tiene tres puntitos negros, luego tiene tres puntitos blancos, tres puntitos negros, tres puntitos blancos, y la que sigue debería ser tres puntitos negros. Pero no me está pidiendo la siguiente. Aguas, lean bien. ¿Cuál es la que me está vigésima segunda? Ahí en el chat, pónganme en el chat, ¿qué significa vigésima segunda? ¿Qué significa? vigésima segunda. ¿Qué significa? 22. Muy bien. 22. Me está pidiendo la posición 22. Entonces tenemos que replicar esto 22 veces. ¿O no? ¿Será que hay un ciclo? ¿Será que cada cuanta se repite? ¿Alguien nota un ciclo aquí? ¿O no? ¿Hay un ciclo o no hay un ciclo? Sí, muy bien. La siguiente, aquí en orden, la siguiente es la primera de la que aparece, sí o no, porque como va girando, va girando, aquí va girando en contra de las manecillas, en contra, pues la que sigue es la primera, ¿sí lo notan? Entonces, como queremos la, la número 22, hasta el número 20 fue parejo, hasta el número 20 fueron ciclos de 5, 5, 5, 5. Como queremos la 22, ¿están de acuerdo que la 22 tendría que ser esta, esta de aquí? La 22. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la que tenga esta figura. Es decir, la respuesta correcta debe ser la opción A. Y se acabó. ¿Sale? Aguas, chequenlo. No se les vaya a pasar. Me imagino que algunos estuvieron haciendo las, los movimientos 22 veces. Aguas, observa. Abre tus ojotes. Vámonos con la pregunta número 8. La siguiente la respuesta es opción A. Ahí en Facebook. Ya estaban en lo correcto. Muy bien, los campeones de Facebook. Seguimos. Pregunta número 8. Identifica la figura que muestra las marcas de los dobleces sobre la hoja. Cuando haces estos dobleces como si fuera origami, haces los dobleces por ahí, extiendes la hoja. ¿Qué figura te queda después de hacer esos dobleces? A ver, venga, venga, venga, venga. Véanlo bien, observen. Perfecto. Nuestros amigos de Facebook están al tiro también, ¿eh? Al tiro. Muy bien. Seguimos aquí, a ver qué opinan, qué figura nos quedaría, qué figura nos quedaría por ahí. Venga, venga, venga, venga. Qué figura nos queda, qué figura nos queda. A ver, aquí dice, a Arisa, dice que la opción es A. Ahí nomás se trata de ir viendo. Ahí es como un razonamiento espacial. Hay que imaginarse ahí la situación, hay que ver qué está pasando y ya, dar respuestas. Ya vamos a acabar, para los que nos están viendo de Facebook y los de Zoom, ya vamos a acabar. Ahorita hay una sorpresita, espérense. Bueno, más que sorpresa es noticia, por así decirlo. Venga, venga, venga. ¿Cuál es la respuesta? Aquí en Zoom dicen que la respuesta es A. Natalie dice que es la CA, ah, no creo que la anterior. Este, Arisa dice que la A, Aileen dice que la A, Jocelyn dice que la A. ¿Qué opina Vamos a analizarla. Empecemos a analizarla. El primer si no, eh, si ¿sí, sí están de acuerdo que el primer doblez, las cuatro figuras lo tienen? ¿Sí o no? O sea, el primer doblez no creo que tenga problemas. Todos tienen el primer doblez. Cuando doblamos las puntitas, esos dobleces de aquí, estos de acá, las esquinas... Pues están representados, a ver, ¿Dónde lo podemos representar? En la opción A están representados como, este, estos dobleces de aquí. Estos de acá, ¿No? Y después, cuando lo doblas a la mitad, ¿Cómo, cómo está ahí? Ya me revolví. Ya me revolví, ya me revolví. A ver, vamos a ocupar la vieja confiable. este A ver, Aileen, ¿por qué crees que la respuesta es la A? Aileen, ¿por qué piensas que la respuesta correcta es la a? ¿Puedes hablar? Porque esa misma pregunta venía en el examen que hice el domingo y lo hice en una hoja. ¿En serio? ¡Guau! Wow. ¿Dónde hiciste examen? Este... El que nos pusieron igual es el... Ah, ya, ya, ya, eh, eh, te Ajá. aplicamos en los de la academia, ¿no? Sí, y entonces ahí sí ah, tenía okay. tiempo de hacerlo con una hoja. <risa> <risa> bueno, eso sí, aunque es trampa, ¿eh? Aunque es trampa, pero se acepta ya, no pasa nada, está Pero bien. un maestro también este... nos había dicho que, que todo lo que no viniera específico se podía hacer. Claro, entonces, claro, Entonces claro, claro, que claro todo que sí. lo que no, todo lo que, ¿cómo dijo todo lo que no esté negado está aprobado o algo así todo sí. lo que no está prohibido bueno. está permitido todo ah, lo adelante. que no está prohibido está permitido, adelante, Ajá. venga pregunta. venga, ya que participaste Sofía, dale con esta pregunta ah, este, en el examen de la UAPJO ¿podemos usar calculadora? Eh, creo que no era Sofía, ¿verdad? perdón, este, no y sí. O sea, no puedes llevar tu calculadora tú, o sea, tu calculadora científica o tu celular, no se puede. Pero ahí, acuérdate que el examen de la web va a ser en línea. Entonces, ahí la aplicación del examen tiene una calculadora. Entonces, sí se puede usar calculadora, pero únicamente la que te muestra la página. No vayas a meter una calculadora científica, tu celular, nada, nada, nada, nada, ¿eh? Ok, gracias. ¿Sale? Muy bien, sale. Entonces... Ya lo oyeron, ahí, ahí nos comentó, por ejemplo, nuestra compañera Aileen. Aileen era, sí, ¿verdad? Aileen nos dijo que sí, que es la A, porque ella lo hizo con una, una hoja, con una hoja blanca y salió esto. Entonces, Aparte, también la. Creerle, la C, en este caso. Ajá. La C, eh, nunca ¿Sí? en los dobleces que hicimos, nunca tiene diagonales. Así ah, como bien, los, claro. la C, y le falta. Esta diagonal, ¿no? Entonces muy también bien. la descarté. La B tiene demasiadas este Tiene diagonales Nada más con eso, ¿no? Ajá. Es demasiados, de acá, ¿no? aparte también claro. demasiados cortes Y la B, pues entonces Le faltan entonces, pues, Exacto, la muy bien Buen razonamiento, si no sabes ver cuál es No, <risa> nah, pero ya nos dijiste que le hiciste con hoja ¿no? entonces, <risa> Pero también así <risa> Si no le sale De manera directa, pues fíjate las demás por qué son O por qué no, sale, entonces Aguas, dice por ahí Nuneli que la clave Es la diagonal de en medio, esa es la clave Perfecto. Muy bien, muy bien. Seguimos. Pregunta número 9 dice, deduce la fórmula de la siguiente sucesión numérica. Hay que deducir la fórmula de esto. Está fácil, está fácil si aplican el truquito que yo les he dado en el curso. Espero que a ver, Vamos a ver qué dicen en Facebook. A ver, En Facebook qué opinan. Muy bien, dice que se doblan de nuevo las esquinas por ahí, muy bien, que era la C, la C, la C la respuesta correcta era A, para la 8 ¿eh? algo así Vámonos con la pregunta número estamos con la 9 a ver aquí, ¿qué opinan? ¿Cuál será la expresión que este, la fórmula de la Unión América? Dice Jocelyn que ¿cuál es el truquito? Jocelyn, el truquito es ¿Cuál será? ¿Como respuesta de la 8? ¿Cómo? No, no, no, te entiendo, Alex. ¿Cuál es el truquito? Yo tengo la C, la respuesta para la 8. Pues, si quieres, no estoy seguro, pero si quieres puedes hacer el doblez. Yo no lo hice. Confío en lo que dijo, este, esta chica que, que participó ahorita. Aileen. Pero pues si no, pues ya, hay que hacer doblez nada más, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la 9? ¿Cuál es la nueve? ¿Alguien se acuerda del truquito para esto? ¿Quién se acuerda de cómo saber cuál es la fórmula sin calcular la fórmula, obviamente? A ver, de los que están aquí, el que quiera hablar, venga. ¿Quién quiere hablar y explicarme cómo hacer la 9? ¿Cuál es el truquito para la nueve? ¿Ya no se acuerdan? Venga, venga, ¿qué pasó? ¿Cuál es el truquito para la 9? El trucazo, diría yo, ¿no? Darle valores. Pues ahí está, link, justamente eso. Darle valores, pero ¿con qué valores vas a trabajar? Se trabaja con el 1, 2, 3, 4. Cuando sustituyas la n con 1, ¿qué te debe dar? Pues te debe dar el primer término, por eso es un 1. Primer término. La n es el número de la posición. Si le pones el número 2... Debería darte 5 raíz de 10. Si le pones el número 3 y así, la respuesta correcta es la que cumpla todo. ¿Cuál es, la, lo, ¿Cuál es la respuesta que cumple las cuatro partes que vienen ahí? Cuando sustituyes 1, 2, 3 y 4. Dice Aileen que es la respuesta A la que cumple todo. Vamos a ver, en la opción A, dice 3 por 1, sería 3 más 4 son 7, al cubo. Sería, bueno, de hecho no es necesario porque como está al cubo puedes sacar un 7 te queda afuera y te quedaría adentro otro 7 porque el cubo lo puedes dividir en 2 y en 1, cuadrado y potencia 1, el cuadrado sale la potencia 1 se queda, perfecto justo como dicen para la opción A, sí se cumple el 1 para la opción B, n vale 2 sería 3 por 2 3 por 2 son 6 y 6 más 4 son 10 10 al cubo sacas un 10 y te queda este un 10 dentro no pero como sacaste un 10 y abajo la raíz de 4 a 2 sería 10 entre 2 5 y adentro el raíz de 10 opción correcta las demás las tiene que cumplir sale para la 9 si hacen los cálculos a mano les va a salir ¿eh? yo ahorita lo hice a vos pero les debe de salir la 9 la respuesta es a vámonos con la 10 la 10 dice completa la siguiente sucesión de pares ordenados a ver, para esta vamos a hacerle caso a nuestros amigos en Facebook. A ver, ¿qué nos comentan aquí los de Facebook? Respuesta correcta para la 10. Los de Facebook, ¿qué opinan para la 10? Vamos a esperar a que nos contesten. Ustedes acá pueden ir respondiendo también. Vamos a esperar a los chicos de Facebook a ver si nos pueden dar su respuesta para la pregunta número 10. Espero que mi internet no esté muy mal. Ha estado mal en los últimos días, entonces espero que ya no esté fallando mucho. Ya vamos a acabar, no se desesperen, ya vamos a acabar. Es un repaso para aquí. estén al tiro, eh. estén al tiro, al tiro, al tiro. Que no se acabe, dicen por ahí. Sí, lo siento, tenemos que acabarlo. A ver, en Facebook, ¿qué opinan? Para la 10, ¿cuál es la respuesta? No han, no han respondido en Facebook. O tal vez yo no he visto los mensajes, ¿no? A ver, ahí en Facebook, ¿qué opinan? Para la 10, ¿cuál sería la respuesta para la 10? Muy bien, por ahí dicen que es la A. Ah, pero creo que es la anterior, ¿no? La de los dobleces. Muy bien, aquí, ¿qué opinan? ¿Cuál es la respuesta correcta para la 10? Ya se espantaron, dicen los de... No, no se espantaron. Aguanta, aguanta. Dicen que es la B, la B, la B, la B. Muy bien. Parece que es la B. Leslie dice que la C. Aguas. Leslie es... Es bastante precavida para dar respuestas, ¿eh? Leslie, tú ya pasaste el examen en la UAM, ¿verdad? En la Metropolitana, ¿sí o no? Puedes hablar, si gustas, ¿eh, ¿Leslie? Sí, y en la UNAM. Muy bien. ¿Y en la UNAM? ¿Cómo sentiste el examen? ¿Cuál crees que estuvo más difícil? ¿El de la UNAM o el de la UAM? El de la UNAM porque tiene más temas. ¿El de la UNAM porque tiene más temas? Muy bien. Y a la hora de hacer ejercicios de matemáticas, ¿cuál sentiste más complejo? En, nada más en matemáticas, ¿UAM o UNAM? Mm, UAM, porque UAM. en la UNAM está muy fácil. Ok, muy bien. Bien. Oye, ¿te sirvió los, los trucos que les di en el curso o nada? ¿Sí ayudan o no? Sí, demasiado. Era al, al ojo, como dice. Muy bien, qué, qué bueno, qué bueno que te hayan ayudado. Sí, ese es, ese, es la, ese es el truco de que respondan viendo, o sea, que no hagan muchas cuentas, que respondan y donde pongo el ojo, pongo la respuesta, ¿no? Sale muy bien. Dice por ahí trucos del GTA. Ok, sale. ¿Cuál es la respuesta aquí? A ver, ¿quién me puede explicar esta respuesta? El que quiera. ¿Quién quiere hablar y decir por qué la respuesta es esa? Venga, venga, ¿cuál, cuál? ¿Quién quiere hablar? Ahora, ahora que sí les doy chance de hablar, ahora no quieren hablar, ¿no? En Facebook dicen que es la C. Serie... A ver, para que se den una idea. Facebook dicen que es la C. Aneli, Diana, Nimsy, y es el único que dice que es la B. Los demás dicen que es la C. Venga, venga, ya vamos a acabar y al final hay sorpresa. Bueno, la sorpresa, más que nada, repito, es información, ¿no? A los chicos que nos ven desde, desde Facebook, ahorita, para la última parte, para la sorpresa, sí les voy a dar chance de que entren a Zoom. Ya saben, micrófono apagado, por favor. Sale únicamente a los que nos están viendo ahorita en Facebook. ¿Qué? ¿No hay respuesta aquí? ¿Qué pasó? Vamos a analizarla, a ver. Tenemos 10 con 4, menos 2 con 5, menos 5 medios con menos 1. Un espacio, menos 5 octavos con menos 1 cuarto, 1 octavo con menos 5 cuartos. A ver, ¿Quién me dice más o menos qué le observa? Vamos a crear ideas. A ver, ¿Qué, le, qué, qué opinan? ¿Qué, ¿Qué hay aquí? ¿Qué observan aquí? ¿Qué pasó? 10 con 4, menos 2 con 5, menos 5 quintos con menos 1. Dice que es la opción B, pero al revés. Ok. A ver si lo multiplicamos por dos quintos. Por dos quintos. Son mitades pero al revés. Ah, ok, muy bien. Dicen que sí es la C. Ok. ¿Qué quiere decir eso de mitades pero al revés? No entiendo. Los de abajo se multiplican por dos. Ok. Aileen, adelante, puedes hablar. Esta miedo, les da ah, Sí. Eh, diez, uh -huh. la mitad es cinco. Cuatro okay. es dos, pero se van poniendo negativos como aleatoriamente. Ok, ok, ok. Sigue, sigue, sigue. ¿En ese sentido lo que dijiste? Nada más lo. La mitad, lo ajá. La mitad de dos es uno. La mitad de cinco, como no podemos sacarla. Eh, sin decimales, entonces ponemos cinco medios. Entonces, Perfecto. aquí tiene que ser la mitad de cinco medios y entonces un medio tampoco lo podemos sacar, uno tampoco lo podemos sacar, entonces tiene que ser un medio. O sea, tanto un medio como cinco cuartos, ¿no? Ajá, sí. Ok, y si, entonces, sí hecho, la seis? si se cumple, si se cumple, es la eso me C, refería con que los, mitades, los pero signos ahí están aleatorios. Lo importante es que el 1, ¿dónde tiene que estar el un medio? ¿A la derecha o a la izquierda? Um, tiene que estar al lado del menos uno. Muy bien. ¿Por qué? Porque también se van alternando, ¿no? Sí, eso es lo bien. que me refería buena, buena con mitades pero al revés. Perfecto. Cuadra todo lo que dice ella. Vamos a dejarlo como respuesta correcta. Este, como opción C. Sale para la 10? ¿De acuerdo? Última pregunta, última pregunta que hacemos, ya estamos terminando, espero que te haya ayudado este pequeño repaso, no es mucho, pero es lo que te puedo, en lo que te puedo ayudar ahorita para que te pongas activo y en tres o cuatro días ya empiezan los exámenes. Uy, no, a ver, estamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cinco días, en cinco días se vienen los exámenes. Tanto estabas de que no, ya que sea el examen, ya no importa, yo ya quiero hacer el examen y, y vinieron los exámenes de la, de la UNAM. Vinieron ¿No sé, los de quién no estamos a cuatro? ¿Qué? Estamos a 24, ¿no? Ok, ¿qué pasó? A cuatro, ¿qué? Okay. ¿Qué pasó, Sofía? ¿Todo bien? <risa> ah, a, a cuatro días, ok, ya te entendí. Mira, ¿hoy es hoy qué día es? Hoy es lunes, ¿no? Pues mañana es martes. Eh, se empieza a contar desde martes. ¿no? Martes, miércoles, jueves, viernes. Viernes, los de WAPCO. WAPCO, cuatro días. IPN, sábado. Cinco días IPN. ¿Sale? Entonces, ahora sí. Ahora sí se viene lo chido. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? Está regaladísima esta pregunta. Si te toca algo de esto en, el, en tu examen, en verdad, es como de... Te hicieron un favor, la verdad está muy fácil esta. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? A ver, ¿qué opinan? La 11, por aquí me están diciendo que es la C. Muy bien. Dice por ahí NIMSI Rojas que el examen de ella es hasta noviembre o diciembre. ¿Vas para la, la, para la UAM, NIMSI? ¿Vas para la UAM en otoño? Pregunta. Roberto dice que la, la respuesta es 11C. Muy bien. Sale, entonces... Sí, pues nada más hay que multiplicar letra con letra y sumar exponentes, ¿no? Si multiplicamos X a la 5 por X a la 9, sería X a la 14. La que tiene X a la 14 es la B, la C y la D. La Y sería Y a la 14 por Y a la 3. Sería Y a la 17. La que tiene Y a la 17 es la C o la D. Y la Z sería Z a la 7 por Z a la 2, sería Z a la 9, porque se suman. Y Z de la 9 está en la opción C. La respuesta correcta es la opción C. Perfecto. Muy bien. Ah, muy bien, ipsi Sí, los de la BUAP, Los de la BUAP tienen examen hasta finalizar, hasta finalizar el, este, su curso, ¿no? Que tienen ahí. Curso propedéutico curso preuniversitario. No sé cómo le llamen. Por ahí tienen un curso. Y hasta que pasen ese curso van a poder hacer el examen. ¿Sale? Muy bien, chicos. Este, a los que nos ven desde Facebook, a los que nos ven desde Facebook, pues los invito a que nos pregunten por los diferentes servicios que manejamos, este, te podemos ayudar para que repases rápidamente antes de tu examen. Te voy a dejar por ahí un número, te voy a dejar un número, por favor ahí mi colega, por si me puede apoyar con el número, el mensaje privado aquí en el chat de Zoom, ¿cuál es el número? O Se los voy a poner en Facebook. Ok, aquí está. En este número que les voy a poner, este, pues ahí pueden preguntar cómo los podemos ayudar. Les podemos ayudar de muchas formas para que repasen. Ya full, o sea, es como de. Vamos a hacer que te entre el conocimiento, así como de, de golpe, eh, del madrazo va a llegarte el conocimiento. Ok, lo estoy poniendo es 95, a ver, no escriba muchos en el chat porque ya se me está yendo el número. A ver, es 951, 951, 297, 297, 43 sale ahí. Lo pueden agregar como el manco, así, así, así le gusta que le digan el manco. Entonces, o el Comezapos también a veces. El Comezapos le dicen a veces. No, este, eh, eh, no, no, se llama el profesor Eduardo, por favor, Eduardo Palancares. Eh, agréguenlo con el nombre real, no no vayan a agregarlo con otro nombre. Y ahí les acabo de enviar, eh, en el, en el, aquí está el, su número. Le pueden preguntar, oiga, profe, ¿cómo me puedes ayudar de aquí a, al sábado para hacer mi examen del IPN? Y créanme que tenemos soluciones Hay soluciones para todo Lo único que no tiene solución Lo único que no tiene solución general Son las ecuaciones de quinto grado <ríe> Lo dijo este Galoa Se murió a los y... No, 21 años 22 años Y es una eminencia ¿Sale? El mamarre le dicen <ríe> Bueno, este, si quieren información Para que les ayudemos eh, Antes de su examen del WAPCO o IPN, mándenle mensaje a este chico, se llama Eduardo, profesor Eduardo Palancares, este, y él te va a dar, decir cómo trabajamos, ¿sale? Podemos ayudarte, no te garantizo que te voy, a, te voy a decir, a ver, pues ya, en dos días ya estás, pero a full para tu examen, o sea, no, pero te vas a poder defender, seguro que te vas a poder defender, ¿sale? No te va a agarrar eh, como muy feo el examen, sí, te va a pegar, seguro, pero no tan feo, al menos te vamos a enseñar a hacerte bolita, y para que no te peguen tan feo, ¿no? No, en verdad, te podemos ayudar bastante, ¿sale? Mándale mensaje al profesor Eduardo Palancares, ahí está el número, y te decimos cómo te ayudamos, ¿sale? Ahí lo dejé en el grupo de, eh, en, en, en el chat, ¿sale? Los que están en Zoom, espérense porque les platico ahorita la, la, la ayuda, la, la ayuda y la, la noticia, la, la sorpresa, que no es sorpresa, no que es algo muy chido, este... En matemáticas, las ecuaciones de quinto grado para arriba no tienen soluciones generales. Muy bien, Alfredo, gracias por el comentario. ¿Cuál es el único, eh, cuál era lo único que no tiene solución? Las ecuaciones de quinto grado. Hugo, las ecuaciones de quinto grado no hay una solución general. No hay, no hay. Y lo demostró un chico de 21 años a un día antes de su muerte. Así. Si quieres investigar la historia de Evaristo Galoa o Galois, como lo quieras buscar, Ahí está. Es como el dios, el dios de los matemáticos. Bueno, los que nos ven desde Facebook, en su grupo de WhatsApp, les voy a pasar el link, un ratito nada más, ¿sale? Váyanse a su grupo de WhatsApp, ahí les voy a pasar el link. Los que están en Zoom, espérense un ratito, ¿sale? Voy a dejar de transmitir. ¿Cómo dejo de transmitir?